Todos los ciudadanos en Colombia deben saber que la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente está para brindarle apoyo. No importa si el ciudadano tiene o no un empleo formal, igual tiene plenos derechos a acceder a la salud. Y en ese sentido, cualquier persona puede contar con la Procuraduría como su aliado para defender sus derechos. Si le están negando los medicamentos, si le están negando el acceso a consultas médicas, a la programación de citas médicas, al acceso a un especialista, la Procuraduría Delegada para la Salud está para eso, para acompañarlo y para exigir que se garantice el derecho en plenas condiciones. Cualquier circunstancia que en este momento amenace o vulnere sus derechos, acuda a la Procuraduría.